nació con el corazón en este mundo posible. Ella ha venido desde Cáceres para acompañarnos y darnos su arrope en este evento inolvidable y regalarnos a viva voz y a vivo sentir algunos de sus poemas y escritos de su libro Utopoesía. Y como ella afirma, viene a sacar la poesía del papel y elevarla a lo más alto del sentimiento. Ada Muchas gracias a todas y a todos por, por estar hoy aquí, en este momento inolvidable, en este día tan especial y esta ciudad tan espectacular. Me llamo Adaluz Márquez, soy poeta sin remedio. Y vengo a presentar hoy mi primer libro en solitario. Se titula Autopoesías y es un libro totalmente... Maquetado por mí, editado por mí y publicado también. Ha sido un sueño hecho materia, un sueño que llevaba muchos pasos, pero se ha conseguido. Gracias. Vamos. Y pienso que que si esto puede lograrse, puede lograrse cualquier cosa, cualquier cosa que nos propongamos. Se trata de creer, de creer en lo que hacemos, de creer en lo que soñamos. Y bueno, voy a empezar con un primer poema que se titula Aquí ti me tienes". Y bueno, lo escribí en el nacimiento de mi hija y también lo puse en primer lugar en el nacimiento y la bienvenida al mundo de este libro. es visto. Que digas el nombre de mi hija. Mi hija se llama Alma. Alma aquí me tienes ven a buscarme y encuéntrame en ti yo me buscaré en tu camino para que lleguemos juntas allá donde la vida nos encontró veremos nacer poesías desde la tierra los árboles nos abrazarán y las estrellas se miran de manto. De nuestro abrazo brotará hiedra de hojas aladas que le den este sentir hacia el techo del mundo. Flotaremos junto a este planeta minúsculo en el mar de galaxias que nos envuelven. Ya no importarán los años, porque ya no estaremos en ellos. La distancia atravesará los candados del alma y los abrirá latido a latido. Y nos meterán el regazo del silencio que canta en este vacío y luego nos acurrucaremos en su vuelo ingrávido y eterno. Y el tiempo nos mirará mientras contemplamos el nacimiento de un segundo como explosión de vida en un solo instante. Mientras nacemos y morimos, en cada suspiro, en cada caricia silenciosa que despierta la piel a oleadas. Y nos dormiremos en el regazo del infinito, para que el tiempo no nos encuentre, para que nuestra mano nunca se suelte. Y soñaremos sin despertarnos más, porque darle pasos a un sueño supone el más grandioso despertar. seguimos con